quiere cambia la bandera, cambia el escudo por ejemplo en el escudo de Colombia sobra el Istmo de Panamá y yo no sé qué dicen las tales cornucopias esas, los gorros el gorro frigio, yo no sé si eso le dice algo a los niños, a los jóvenes pero obviamente tenemos mucho que hacer para estarnos en semejantes publicidades eso implicaría yo creo quizás si se afirma la paz de pronto ver a ver qué ponemos o cómo nos ponemos de acuerdo con algo menos rococó, sin embargo debo decir que las estrofas del himno nacional compuestas por Rafael Núñez, pues muchas de ellas sí están mandadas a recoger, lástima o yo no sé si lástima para reírnos, no cantamos la virgen sus cabellos arranca en agonía y del amor viuda los cuelga del ciprés. Uno no se imagina una virgen mechoneada, sufriente, que se arranca los cabellos, que queda calva, sangrante. Eso solo lo podía concebir el espíritu rococó de Rafael Núñez que se parece, dicho sea de paso, a un expresidente que los jóvenes que no conocen cuatro presidentes seguidos dicen que ha sido el mejor de Colombia y que pie, pide y grita por las redes sociales, mano dura, mano dura. Entonces, evidentemente, sí, yo creo que efectivamente los símbolos, los signos se pueden cambiar, pero aprendámonos el montón de estrofas que hay y eso sí está muy rayada la de sol la horrible noche. Entonces, can cantemos otras. Hay unas también muy rococó, ¿no? esa cosa de que un tipo se suicida en medio de un polvorín, eso es extraordinario, o Independencia grita, o los centauros indomables que descienden a los llanos, no sé, todo ese tipo de cosas aprendámonos las mejor y después nos inventamos otra que yo creo que pues tenemos tiempo de sobra con tanto poeta que hay en Colombia y que está desempleado pues para construir nuevas estrofas del himno. Ahora bien, respecto a nuestro tricolor, yo creo que eso tiene una historia y no creo que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana en en términos de la bandera, pero el escudo sí lo podemos poner al día, pero para ello tienen que concursar las instituciones pertinentes como el Ministerio de Cultura y yo dudo mucho con todas las ocupaciones que tiene nuestra ministra y todos los programas de cultura que en este momento se están desarrollando por un nuevo país, de ponernos a ver quién cambia el escudo, quién cambia los símbolos patrios.